La conducta más adecuada es la detección precoz de los síntomas y hay que tener bien en claro cuáles son estos síntomas para realizar una consulta a tiempo. Básicamente, la sintomatología es fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas. Tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o resfrío. Hoy en día se hace mucho hincapié en lo que es el nexo epidemiológico. Eso se entiende a haber circulado o haber estado en países con circulación viral activa.